Hola, señores, ya estamos en Dragon Ball Z Kakarot Capítulo 7 Y bueno, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es buscar a Lan en West City Se supone que tiene el pelo azul y, y rizado Se supone Y eso, lo que vamos a hacer va a ser buscarla Si sí, hoy se me ve azul eh, Y a lo mejor ve peor el reemplace pero simplemente es para que no se a salir de la play lo primero que vamos a hacer va a ser eh, a ver es que necesito que recupere vida es que espero que no nos haga falta eh, vale eh, vale West City para el mundo se supone o, o eso creo eh, a ver vale West City está aquí vale pues vamos para allá Pone secundaria En realidad, vale Pone bueno, como si fuera una secundaria Pero no hay Otra cosa que puedas hacer realmente Así que, vamos eh, West City, por, su, por supuesto eh, A ver si no encontramos Imagino que sí, pero ya más dónde Ya estamos en, en, en West City Y vamos a ver dónde está la, la, la. Ah, vale, ahora me sale de dos colores, vale Imagino que hay adelante Vamos. Eh, hola. Se supone que aquí, pero... A ver, se supone que es en la ciudad. Así que a ver. Vamos a ir... Es verdad, por aquí vive Bulma, es verdad. Ahí. En la casa de Katsulegors. Katsulegors, justamente. Katsulegors. Eh, vale, pues vamos a bajar. Imagino que es aquí donde vive, vamos. Que la casa, a ver, pensándolo lo bien es bastante. Bastante grande. Vale. Puedo entrar. Vale, por aquí no es. Vale, claro. Obviamente, vamos a hacer ahí. Vamos a buscar cosas aquí porque puede haber. Eh, vale, semijeje, no sé qué es. Eh, mira, este es el. Olón, eh, no, no, no, sí, Ulón. he por una letra, para ver, ¿qué pasa por A es verdad, F, vale, no me permite entrar, ¿verdad?, ah, sí, para ver, simplemente por curiosidad, a ver cómo es, vale, eh... vale, ese es el padre de Bulma, supongo, de toda la vida, vamos Los torperías eh, No he venido a visitarte como es que estabas ahí hace un segundo y ahora estás aquí? No voy a hablar contigo otra vez si sí, Yancha, eh, luego lo revivo ¿Me puedo robar las gallinas? No eh, Vale entramos más que nada para ver si hay algún secreto de esos No estoy viendo La verdad que es muy bonito, eh, imaginarse que son en tu casa, vas y te metes aquí. No te hace falta salir a ningún lado. Quieres ir al palco, aquí tienes todo. Vale, pero en serio no hay ningún secreto. Volar no puedo, vale. Cojo esto de aquí y nos largamos. Huevo, vale, perfecto. Es eh, he cogido los huevos, espero que no rompades. Eh, vale, pero aquí hay como una habitación, ¿no? A ver, a ver... Sí, pero no es nada, es decir Es para que puedas ver un poco más Pero poco Vale, aquí hay algo Hola Es por si acaso hay algún Recuerdo o alguna cosa Eh, pues está bastante bien A ver, podría estar mejor, pero bueno Está bien ambientado Vale, perfecto ¿Qué más hay por aquí? Nada Vale, a ver, algo más Por aquí hay algo. Mm... No, solamente un pasillo muy. Ancho, realmente, porque hay otra cosa. Por aquí dentro nada. Vale. Pues sí. Pues a ver, yo creía que iba a estar mucho más épico, pero bueno. Por visitarlo no está mal. Vale, se supone que estamos en esta, ¿no? Para ver al maestro ahora sí. Eh vale buscarán diríjate a West City en el mapa del mundo buscarán eh, vale que no me ha dado mucha más información vamos a bajar y hablamos con yo que sea. aquí abajo a ver hay alguien no hay nadie vale vamos a parar Adelante, a ver, a ver... Vale, eh... En algún sitio estará, vamos. No le doy, tranquilo, que no le doy. Yo lo llamo molino pero bueno, tú aerogenes de error y ya está. Porque al fin y al cabo es lo que es, pero... En el campo no tiene pinta que esté Ah, vale, que me he salido Me he salido ya del mapa básicamente. Pero no sé, me parece raro Que no haya Ninguna pista O por lo menos No que vea Vale, manzanas por aquí Vale Eh, vale. A ver si sabe el. el Yajidobai o como se llame. A ver si lo sabe él Porque he visto que está por aquí. Eh, a ver dónde. Vale, perfecto. Tú, ¿sabes algo? Eh, vale, eh, podéis parar, traerme comida. Está bien, está bastante bien. Porque tengo poca vida. Pero.. ¿Dónde se ha metido la LAN? Porque a ver. Tampoco es tan grande, pero bueno. Porque supongo que es en la ciudad dentro. A ver, algún sitio así. Vale, por aquí no. A ver, es que. La ciudad, pero vamos Muy separado, muy Vale Vale, porque no había caído Ok Ya me parecía a mí que algo Algo no acuerda Vale, aquí estamos eh... Creo que está ahí pero es que esa no es mala. Creo que Lan es la rubia, gente. Plato plamo, igual de puta. Para ver. Aparecen los robots. Vale. Vamos a llorarla. Vale. vale, un impacto corporal eh, En cuanto pueda Vale un mazazo. Y ahora un mazazo de esos. Vale. Vale. Uno lo tenemos. Este, cuidado. Uh. Cuidado porque no vamos muy bien. Otro. No. Eh, pues no quería esto, pero... Hay que usar la perdida, vale Vale Ok eh, Me ocupo de este para que no moleste Le queda un poco y ya está Perfecto Perfecto Creo que quita más Este que el Mazenco Lo que pasa creo que es el que hay que hacer caso bastante más Ok Ahora el Mazenco mete oro eh, Lo he hecho un poco mal he hecho la continuación Y ahora Un empasto Y fallo Un poco de ráfaga aquí Y esto El golpe final, ok Una Un poco peor, pero bueno Pero creo que ha sido porque como me he tenido que tomar La poción, por así decirla Decirlo yo creo que ha sido por eso Gaki no que ni mecha kucha ¿Por qué? ¿Por ¡Mira, Roy, Pero... Roggi, ¡Hay ¡Ok! Pues que te <risa> de que se enamore de él. Que se enamore de el ella, joder, que tontería estoy diciendo. Vale. Ok es okay. So, Vale, simplemente me había confundido un momento, pero eso vamos. ¿Eh, ¿Quieres ir? Sí, por supuesto. Esta que la verdad. ¿Te imaginas tener una casa así? Mira, una isla pequeña y tienes aquí tu casa. Y no tienes ni un barco. Pero bueno, a ver, cuando puedes volar para aquí es un barco. Para aquí parece que hay otra cosa de estas. Un libro o una medalla. Ah, superataques, vale. Nivel 15. Y somos... Vale. Vale, somos nivel 14, pero en nada vamos a poder tener un nuevo ataque. Bueno, que no sé si renta, sí. Si no, ¿para qué? Por aquí lo tenemos. Realize, でも。あら、あら。あなたが初めまして。あ、ああ。それ私 くしゃみえ性格が変わるんですかそうなんですよ。排出って言葉<笑> Es rayada, eh. La verdad. Pero que vamos que tal no es importante en Dragon Ball Z como tal. Creo que en Dragon Ball. En Dragon Ball normal sí lo fui, creo. Uy. Eh, luego lo grito, Kaito, pero gracias por recordarlo y eh. qué ahí ahí? Eh, a veces si algo por aquí dentro... Ah, sí, un recuerdo. A ver... Antes de empezar a entrenar a los Maestros Rossi, exige a Sangoku y Krillin que le traigan una hermosa mujer. Eh, vale, ¿cómo se baja? Vale. Ambos se topan con una mujer llamada Lan, que huye de la policía y la llevan a House. Al maestro Lopsy le encantará Cuando consigue que ella se ponga el uniforme de la escuela de Tortuga, sucede algo increíble. Lan es tornura y eso provoca que pase de ser una mujer, tranquila y educada, convertirse en una alborotadora, violenta y hablada. Uniforme de la escuela Trotúa, ok. Eh, algo más. Pues nos vamos. Ok, por ahí estamos otra vez, ¿vale? Y a ver, ¿qué quiere Chichi? Sí. Ok, vamos. Eh, ¿Casa de los Por supuesto. Vale, eh, ¿secretos no creo que se vayan actualizando? ¿Cambiando o sí? No, no le había pintado. A ver, Chichi. Sí, he vuelto. Ah, vale. Los grupos si no los haces. Vale, pero me prepara un plato. Eh, a ver. Eh. Tengo para alguna cosa mejor. De pescado. Eh, a ver, este da bastante. Vale. Da igual, ¿no? Házalo con hueso. Bueno, ya que tenemos también nos comemos el lo otro. Ah, bueno, esto es hacerlo. Lo tenemos preparado. Vale. Ok. Eh, ya no por hacer nada más, ¿no? Perfecto. Y menú completo. Que se lo coma aquí. Ah, no tengo más menús, ¿verdad? Ok Vale eh, A ver los grupos, ¿qué pasa? Con esto el grupo eh, De aventuras Creo que es el grupo de aventuras el que hay que montar ahora Ah, solo apoyo eh, Vale era esto. Mm, no. Tendrá que ser te de esto. Vale. Ahora vale, tenemos. Más. No pinta ahí nada. Porque a ver, no me puedo pintar esto. ¿Tiene sentido aquí? Parece que sí. Vale. Perfecto. Aquí ponemos. Vale. Comunidad de aventura era el nuevo que teníamos. Así que a ver. Aventura. Mágica. Y de ilusión. Vale, a ver. Yo qué sé. Pero en todo caso. A ver. Vale. En todo caso pega aquí. Porque es la mascota de... Mascota no, compañero de Yancha Vale, perfecto Vale, está bien hecho Vale, pues ya podemos continuar Vale, ¿qué pasa, Chichi? Eh. Sí, he vuelto Sí. Continúa la historia Vale, a ver qué pasa Ok Tuvimos el nivel 15, bien, perfecto eh, Vale Oh. Vale, esto es todo lo que vamos a ver en el rango... es, este. En este arco vamos a ver todo esto. Lo de Freezer, la saga de Freezer. El malvado, el imperador Freezer. Y fueron un huevo de capítulos en la serie. Era una exageración. Sí. Vale, a ver qué nos dice Bulma. Que nos dirá ah, que podemos ir. Vale, vamos. Ok. Pues ya sabéis, ir a West City a ver a Bulma. Creo que no hace falta sal Creo que desde aquí puedo irme, ¿no? No, hay que salir eh, No me deja salir Sí, sí quiero Perfecto Algo más puedo coger por aquí Vamos Más por el mundo Y a ver West city. Sí, perfecto Pues ahí estamos, en West city ya Vale Pues vamos Trofeo ganado Sec de conocimiento Vale pues vamos ¿Para vale, aquí está Hola Bulma ¿Qué pasa? WhatsApp WhatsApp Vale a ver ¿Cuándo es la mejor? ¿Cuándo es la mejor? ¿Cuándo es Vale, pero a ver dónde es dónde. Para explorar la mejor? ¿Cuándo es la y de restar donde pueden encontrar materiales y otros objetos. La ubicación de los objetos brillará cuando lo aderece. Sabrá que puedes encontrar por el color del brillo. Amarillo, rojos animales... Vale, entonces el morado es importante ahora mismo. Ok. Vale, pues a ver. Vale. ¿Cómo se hace eso? No, ¡vuela, bola, bola. Solo por curiosidad quiero saber cómo se hace. No, no, vale, tiene que ser de color morado. no sé si es esto, eh en buscar aquí imagino que sí vale, vamos vale a ver hay árboles como que no está la casa de Bulma. ¿Y qué tiene que ver eso ahora? Ya acabamos de estar. Vale. Hay algo ahí que brilla. A lo mejor. Vale, sí, puede ser. Vale, sí, pero esto no creo que sea... ¿Esto qué es? Esto es medalla de... Vale, es otra medalla Vale, pero por aquí se ve a ver... Alguna cosa más se ve a ver Porque a ver... si le vale eh, pues si sí. si sí, por el puedes pero no no me renta que te ocupes ahora color modado Vale, esto es malado Vale, a lo mejor es esto eh Puede ser Vale, bajamos poco a poco Vale, perfecto, aquí estamos Vale Dime que sí Vale, prendicita Vale, bien Bien buscado Para vale, ahora a ver por aquí si se ve alguna cosa más A ver, voy a colocarme el primer orón de para ello de otro ok Consegui eh, conseguimos esto y lo dejamos por hoy eh. creía que este capítulo ya íbamos a ir al planeta na pero bueno es que si no se hace muy largo así que mejor Joder, ahí a los pesados vale pero ahora es el nivel 15 gente. ahora me cuestan menos lo más que nada Porque tengo un vida Y quito más Lamento. Vale Me quedan dos Tres Vale Otro fuera Vale Esquivamos esto Vale Son oh. guanda, guarda mazenco Ok, toma, toma, toma, toma El resto. Vale, eh, a ver si me dejáis ya coger la pieza La tengo aquí Es un poco pesado ese, ese Vale, me falta Mo... O oh, como se llame... Vale Por aquí... Por bueno, a ver... Vale, eso creo que es... Bueno, no sé, no sé porque creo que es más rojo Más rojo que otra cosa, eh Vale, esto es rojo, esto no es... Esto no es morado no me lo puedo estar creyendo que. Como me quitan poca vida, mira, no voy a tener cuidado. Vale. Con una gafa galetito mato. Vale. Muerto Toma Los robots Reventados Vale, perfecto Este es reventado Va, ya está Ok Toma más hacen con tu cabeza Vale Perfecto. Remate Y buscamos lo último Gana que no se ha pesado cuando están estos No difíciles porque no Porque no son difíciles Pero cuando tocan los huevos, lo tocan perfecto vale, un poco de a ver si me dejan encontrar lo último un segundo vale, aquí no Aquí ya hemos visto que no Es que, hay que quedarse mucho Quieto o yendo lento no, no es buena idea Vale, rojo De muchos colores, una medalla de A ver, que me gustaría conseguirla Pero por ahora Es lo que menos me preocupa Para vale, me... vale, ver, el siguiente. Toma, toma, toma, toma. toma. Es que se ha empezado esto ya. No lo puedo matar a un golpe. Mazenco seguidos. Otro Mazenco. Otro Otro Otro Vale, nos acercamos Vale, ok una S bastante merecido. La verdad. Pero a ver. Yo quiero a a saber es... Donde hay la última pieza. Perfecto. Vamos. En serio. Ahora que no me molesten porque está... Aquí. Perfecto. Eh, Mojusiun. Perfecto. Pues por aquí lo dejamos. Te yapmış, Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. O oh, esto. Adiós.